Hola hola, acá estoy para hablar después de otra reacción, les doy la bienvenida a este nuevo video y en esta ocasión voy a hablar de The Guilty, también conocida como Culpable, la más reciente película de Antoine Foucault, estrenada en Netflix y protagonizada por Jay Gyllenhaal. Vamos a unas imágenes antes de la reseña. Empiezo con el aviso de Spoilers por si no vieron la película, que es una remake de la versión original del mismo nombre procedente de Dinamarca en otra prueba de Estados Unidos para no ver películas con subtítulos y hacer sus propias versiones. La historia gira en torno a Joe Baylor, un agente del departamento de policía de Los Ángeles que por una suspensión está atendiendo llamados de emergencia al 911 que no son tan relevantes, hasta que recibe el llamado de Emily y las próximas horas en su trabajo se vuelven muy intensas. La película es J. G. que con un buen guión y una correcta dirección hace absolutamente todo ya que literalmente es el real protagonista al aparecer prácticamente durante toda la hora y media de película. Joe nos transmite todas las emociones con las que terminamos conectando a lo largo de la historia, y en eso se destaca completamente la actuación de Jake, que junto con las voces son parte importante, en las que destacan Rayleigh Keogh, Ethan Hawke y Peter Saskar, además de la divertida aparición de Paul Dano. La tensión, el drama que va creciendo y los giros inesperados funcionan muy bien. Creo que se extiende demasiado la historia por un momento y a pesar de tener una duración bastante corta, no termina favoreciendo por momentos al desarrollo de la trama. Al tener todo centrado en un personaje nada más, prácticamente todo depende de Joe y eso puede perjudicar a la película en algunas ocasiones, aunque no es tan grave para llegar a aburrirse, por ejemplo. El final no está mal, pero es un cable a tierra muy repentino después de tanta tensión acumulada y queda un poco fuera de lugar. La propuesta es sencilla pero bien llevada a cabo con el factor fundamental de la gran actuación de Jake Gyllenhaal como punto más alto y que inevitablemente termina siendo todo en la película.